Ahora, todo esto viene del hecho de que está esperando el Entity Manager que teníamos antes, ¿vale? Este no es el error que yo esperaba. El error que esperaba, que no ha ocurrido, viene del hecho de que nuestro GameContext aquí definido no tiene un punto CPP que por tanto no ha compilado, solamente hemos incluido esta cabecera en otros. Entonces no pasa nada, pero ahora si nosotros intentamos crear un objeto de tipo GameContext nos tiene que dar un error porque el game context no hemos implementado. El backentities aquí, ¿vale? Nosotros, en principio, aquí, como esto es una clase, esto deberíamos implementarlo. Y luego, el que hereda, que es el que hereda el método y que lo reimplementa, lo sobrescribe, de ahí el override. Pero hemos dicho que nosotros queremos hacer interfaces puras, es decir, solamente que los que están debajo las implementen y nosotros aquí solo las definimos. Para eso se usa esto. Esto significa que esta función es virtual pura. Significa que no tiene implementación en la clase GameContext y por tanto no se pueden crear objetos de tipo GameContext. No se pueden crear porque no tienen implementación de sus métodos. Eso es lo que se llama clase abstracta. Es abstracta porque no se puede hacer concreta, no puedes crear objetos. Simplemente. Dime. No se pueden crear, pero sí se puede castear. No exactamente, no es que se puedan castear. No se pueden crear objetos de tipo GameContext, pero puedes apuntar a cualquier cosa que sea un GameContext. Es decir, puedes tener punteros de tipo GameContext y referencias de tipo GameContext, pero no objetos de tipo GameContext. Es decir, ahora mismo nuestro EntityManagerT es un GameContext. Por tanto, yo puedo apuntar a objetos EntityManager con un puntero GameContext. ¿Vale? Y eso es precisamente lo que voy a utilizar para arreglar estos errores, básicamente voy a redefinir en mi render que el señor update de aquí va a recibir como decíamos antes un const game context reference g por ejemplo y aquí le puedo decir aunque creo que ya lo conoce ¿Vale? Ahora este señor recibirá un game context que es el que tenemos aquí, y aquí necesitaremos Include de context para poder llamar al método. Ahora GainContext nos permitirá llamar, si va el completar, no quiere, Debería permitirnos llamar a getentitis. No se queja, no dice nada. A ver. Jesús. 200 errores. Vale, que tenemos aquí errores anteriores, por eso se está quejando que nos habíamos olvidado de quitar este... De quitar aquí la inicialización del Entity Manager y de no utilizar Entman aquí. ¿Vale? Así que aquí le pasaremos las Entities. Bueno, pasarle las Entities, sí, le tenemos que pasar algo. Ahora nuestro Drawl Entities va a cambiar. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ya tenemos Drawl Entities. Y ahora tendremos que pasarle al Draw Entities las entities. a ver qué nos queda que no sabrá quién es ve que entitiste nombra un tipo en el render hpp claro los type aliases y ¡Ah! Ya nos ha compilado. Error. Referencia a render system update const sin definir. ¿Qué ha pasado? Make clean. Make clean. ¿por qué? Siempre que me da el link o sea, da el click. No, porque punto porque hpp como tú has cambiado el punto hpp y el otro archivo el hpp que está. O sea, Ojo, vamos a ver el error. Aquí dice que está la referencia a render system update sin parámetros. Está sin definir, pero nuestro update ya no está sin parámetros, ¿no? Dime. No. Y no quiero que compile, de hecho, el GameContest CPP porque no tiene nada que compilar, es una interfaz solo, no hay implementación de ningún tipo. Las interfaces solo necesito tener su definición. No, no, no hay implementación, no hay código. ¿Vale? Vamos a ello. A ver. Aquí update. Sí que está definido con parámetros, ¿no? Vamos al CPP. Está definido con parámetros, update. Sí. Entonces... ¿Qué pasa aquí que nos dice update sin parámetros? Pues fácilmente que tenemos una compilación anterior esté mal, de hecho ahora ni siquiera nos compila, porque ahora ha compilado, uh, main.cpp cpp render update espera parámetros, lógicamente ahora estamos llamando al render update desde el main y no le estamos pasando el contexto, ¿Cómo le pasamos el contexto en el main? Esto me interesa. Le hemos dicho que update tiene que recibir aquí un game context. Tiene... Bueno. <risa> tiene que recibir un game context. ¿Cómo le paso un game context al update? Entity manager. Este de aquí. ¿Por qué? Porque es un game context. Tal cual, ¿no? Make y ahora compila. Funcionará, oh. puede ser. Magia funciona. Vale, y ahora diréis, ¿y qué hemos ganado? Si total, le estamos pasando el entity man, ¿no? Bien, lo que hemos ganado es que ahora mismo, aunque el oro no parezca, ya no están acoplados. Porque yo le estoy pasando un entity man ahora, pero le puedo pasar cualquier otra cosa que implemente eh, GameContext. Cualquier otra cosa. No tengo por qué pasarle a un entity man. Si mañana yo decido que las entities y todo eso no van a estar en el entity man, sino que van a estar en un component manager que está parte del entity man, yo ahora cojo y me paso al component manager, hago que implemente la interfaz y le paso aquí el component manager y el update del render ni se entera. Le da exactamente igual quien sea que yo le pase mientras implemente la interfaz GameContext, tal cual. ¿Qué necesito a partir de ahora? Que mis sistemas van a tener que acceder a través de la interfaz GameContext, entonces definiré mi interfaz GameContext con los métodos que pueden interesar a mis sistemas, y aquellos que implementen GameContext tienen que implementar esos métodos, y ya a partir de ahí mis sistemas están independizados, porque solo utilizan la interfaz no la implementación. Le da igual si es un Entity Manager, un Component Manager o una base de datos. Le da igual. Solo que cumpla con la interfaz que hemos definido. Dime. Si tú defines en la interfaz varios métodos virtuales, eh, ¿todos las eh, implementaciones tienen que eh, redefinir esos métodos obligatoriamente? No? Si yo en una interfaz defino. Todos los métodos virtual no tienen los de abajo por qué implementarlos otra vez, por qué sobreescribirlos, si son virtual y tienen una implementación. Si son virtuales puros, como he hecho ahora, si no los implementas en una clase que hereda, la clase que hereda se convierte también en abstracta y no puedes crear objetos. Para dejar de ser abstracto tienes que tener implementación de todos los métodos. Entonces, si tú haces un entity, Sí no en todas podrías querer tener un getentitis la forma la forma más sencilla es que tuvieras para no liarnos en aquellos que no quieres un getentitis lo defines vacío sin nada vale por poner un, un ejemplo hay otras técnicas vale o sea hay otras, pero no quiero extenderme porque nos entendríamos un rato y tendríamos que ver cosas que, es que explica Scott Meyers en sus libros de Effective C y Effective Modern C. ¿Vale? En esos está muy bien explicado el cómo hacer distintas formas de esta estructura y cómo utilizar métodos por defecto, cómo utilizar Protected, en fin, más cosas. ¿Vale? Esto tiene más. Esto es la base, simplemente. Entonces, para usar la base, mejor no complicarnos. Y para ir complicando, si queréis, lo mejor es que primero leáis. La recomendación para esto: ítems del Effective C y el Effective Modern C. Dime. el Game Object? El Game Context, quieres decir. Puedo abrir el Game Context. Yeah. ¿Dónde lo he puesto? Nutri. Game Context. Ahí lo has declarado virtual. o no, pero virtual dicho que en caso de. Esa función, sí. ¿Sí? no, aquí lo que estoy haciendo es todo el que herede de gameContext tiene la obligación de implementar este método o bien se convierte en abstracto para que una clase que herede no sea abstracta tiene que implementar ese método este igual a cero significa que aquí no hay implementación por tanto esta clase es abstracta no se pueden crear objetos de esta clase es lo que significa ser abstracto el que hereda de esta interfaz Debe implementar la interfaz para no ser abstracto, para poder crearse objetos. ¿Y el que hereda del que hereda, igual. Puede... El quereda del quereda, igual. ¿Puede hacerlo porque esta está declarada como virtual? El quereda del quereda heredaría la interfaz implementada por el segundo. ¿Vale? Vale, si el segundo no lo ha declarado como virtual. Tengo mis dudas, yo creo que sí. Y por eso está el final que hemos dicho antes. ¿Vale? Para evitar que sigas heredando si no quieres. ¿Vale? En principio virtual es una cosa que se expande a todos porque lleva implícito el puntero de la v como decíamos antes. ¿Vale? Pero, como te digo eso, habría que consultarlo, yo creo que sí. Yo sí que tenía antiguamente la manía de ponerle virtual a todo lo que hereda, pero creo que no es necesario. ¿Vale? Entonces... Respecto a esto me falta un detalle importante. Mientras solo sean interfaces, lo que tenemos aquí, esto que hemos hecho, está perfectamente correcto. Mientras que solo sean interfaces, menos un detalle. Cuento, cuento. Vale, vamos a hacer una suposición, como teníamos antes. ¿Dónde he creado mi magnífica suposición? ¿Ha sido aquí? Ha sido aquí, sí. Supongamos que yo creo objetos de tipo EM, que teníamos antes, Entity Manager, pero ahora en vez de crearlos así, me los va a crear una función que me los devuelve. ¿Sí? Y los va a crear en el heap, reservando, con new. Así es que yo ahora tengo una función que hace new y devuelve un em y entonces tengo em a pero como no me gusta yo hago esto me devuelven un em vale es decir un entity manager como el entity manager hereda de GameContext, yo lo que hago automáticamente es apuntar a él a través de un, una referencia GameContext. Vamos a hacerlo con un puntero para, que, para no ser muy. Para no ser muy bestias. Sabemos que este señor hace new y devuelve M porque lo dice la función. ¿Vale? No, no vamos a hacer una función troll que diga que hace new y devuelve y no lo haga. ¿Vale? Sería peor, pero no, no es una función troll, es una función real que hace new y devuelve un m EM, y que no lleva punto y coma al final. ¿Vale? Y nosotros usamos alegremente nuestro señor a, y luego al final, como sabemos que lo que se ha creado en el new hay que destruirlo, por supuesto ponemos un delete. ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? se eliminan 12 pero tienen que eliminarse 16 ¿por qué? ¿Vale? en este caso que teníamos en el, el que hemos creado real no tiene nada pero seguimos en este se eliminan 12 pero tienen que crearse, eliminarse 16 ¿por qué? ¿qué está pasando aquí? llama al destructor del tipo Correcto. Porque, igual que antes, si yo quiero llamar al destructor del hijo, tengo que saber cuál es. Si no sé cuál es, al llamar a delete, voy a llamar al destructor del padre. Pero esto es peor aún. La mayoría de los compiladores implementan exactamente lo que ha dicho él. Es decir, destruiríamos los 12 bytes, pero quedarían sin destruir algunos. Pero es que eso mismo y lo que dice el estándar son equivalentes. Esto automáticamente es comportamiento no definido. Automáticamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa a partir de ahora con esos cuatro bytes que nos han eliminado? ¿Qué pasa a partir de ahora con los objetos? Dragones por pantalla. No sabemos lo que puede pasar a partir... Y de hecho es más, esto es una receta mágica para el comportamiento no definido de los buenos, de ese que cuando se hace el delete no pasa nada, y 20 minutos después, estando jugando, de repente peta. Ese comportamiento del bueno pasa con cosas como esta, y es por algo muy sencillo, porque aquí cuando hemos hecho delete, este delete tiene que llamar a un destructor, pero este delete al destructor que llama es al de GC, porque ya no sabe que esto es un EM. Este delete está con un GC y no sabe que eso es un EM, y además... El destructor no es virtual, con lo cual no existe puntero para llamar al destructor que toca. Por eso hace falta cuando creamos una jerarquía, la que sea, que va a ser heredada, que nosotros en el base definamos el destructor como virtual. Al definir el destructor como virtual... Cuando se hace el delete que hemos visto antes, esto le pasa igual que esto, que la implementación está en el hijo. Como la implementación está en el hijo, se llama a través del puntero a la función virtual que corresponde, la correcta. Virtual. Técnicamente creo que no podemos crear un destructor virtual puro, aunque aquí como esto no compila, porque es un punto H, no sé si se va a quejar. No te obliga porque, como decía, no podemos crearlo virtual puro, ¿vale? Y te vayas. Y de hecho, se nos va a seguir quejando por una cosa más, y es porque el destructor de game context no está definido. Así que este tiene que ser Así. Ah, Uy. Ahora sí. Dime. ¿Qué estabas diciendo? Que si, o sea, si tú por el, el destructor virtual el importe puro, ¿eso no te obligaría a que por ejemplo.? El... No puedes. Ya lo has visto. No se puede poner puro porque además destruir las clases se tienen que destruir aunque sea una simple interfaz abstracta. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando pongo un destructor definido, me obliga a definirlo, porque si no, tenía el destructor por defecto. Pero cuando yo lo pongo como virtual, lo estoy definiendo, no puedo decir hay un destructor en algún sitio... No, tienes que definirlo. ¿Vale? Entonces, es lo que pasa. Pero lo defino como virtual, y entonces le pasa, como las demás, que los hijos lo sobreescriben. Y de hecho, como el destructor... Por si sí es el destructor, el por defecto, los por defecto lo sobrescriben. ¿Vale? Porque ahí no hay el problema de que pongas el tipo mal ni nada de eso. ¿Vale? Pero la clase padre tiene que tener destructor virtual o de lo contrario no tienes entrada en la tabla de VTable para llamar a la función destructor cuando haces el delete, para llamar a la correcta. ¿Vale? Eso es importante. De lo contrario, ya lo sabéis, comportamiento no definido. Entonces, dos cosas. Algunos habéis hecho uso de dynamic cast, y dynamic cast os ha sacado un dedo. ¿Sí? Dynamic cast os saca un dedo porque dynamic cast, probablemente el propio compilador, si no ponéis funciones métodos virtual, directamente el compilador os dice que no podéis usar dynamic cast en un tipo que no es polimórfico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo no tengo métodos polimórficos, dynamic cast no tiene sentido, porque el dynamic cast se apoya precisamente en la Vtable para decidir si funciona el cast o no, porque tiene que usar lo que se llama RTTI, Real Time Type Identification, que es lo que hace C++. Cuando haces el dynamic cast, hay un cacho de código que se mete en tu aplicación para comprobar si el tipo al que estás haciendo cast es correcto o no, y eso se hace en tiempo de ejecución, Lo cual tiene un coste. Y por eso el dynamic cast puede que te devuelva un objeto casteado o null pointer. La dinámica te devuelve null pointers si e intentas hacer un cast a un objeto que no pertenece a la misma jerarquía en orden ascendente o descendente, ¿vale? Y esto, aunque puede llegar a funcionar con static cast, es también comportamiento no definido porque este cast no es estático. Y aunque tú le estás haciendo un cast a un tipo, ya sé que hay gente que se ríe porque lo ha hecho, y el compilador os habrá avisado y lo habréis ignorado, ¿vale? Aunque tú estás haciendo un cast y efectivamente el tipo al que estás referenciando es ese, es decir, no te equivocas, es el tipo, eso no está definido en el estándar. El cast estático es estático solo para tipos conocidos en tiempo de compilación y este técnicamente no es conocido en tiempo de compilación, lo cual quiere decir que tú compilas hoy y puede funcionar y a lo mejor mañana con otro compilador no, a lo mejor en otra máquina no, dependiendo del la layout de memoria, dependiendo de otras cosas, no es seguro. Dime... Para los infames que no hemos utilizado Cast, ¿qué hace? Para los infames que no hemos usado dinámicas, ¿qué hace? Dinámicas simplemente es, en este ejemplo que teníamos, ¿vale? Estaba aquí. En este ejemplo que tenemos, ¿vale? Yo aquí tengo un puntero, a game context, pero este puntero a game context en realidad se refiere a un objeto que es EM, que es lo que me han devuelto. Si yo aquí hago un dynamic cast a EM, a puntero a EM, lo puedo convertir porque este objeto en realidad es un EM. ¿Vale? Entonces dynamic cast me sirve para eso porque GC y EM son de una jerarquía de herencia. Es para lo que vale dynamic cast, para hacer conversiones entre tipos de una jerarquía de herencia. Entre el padre y el hijo, entre un hijo y otro hijo y cosas así. Siempre que se pueda. ¿Vale? Es para eso. Dime. ¿Sí? ¿Qué significa eliminar esos bytes? Desreservar, básicamente. Porque estaba reservado con new, pues desreservo los 12 y no los otros. Porque en realidad aquí, muy probablemente cuando reservo una M se van a hacer dos news, uno para un tipo y otro para el otro. No lo sé exactamente porque eso dependerá de la implementación, pero vamos, típicamente los compiladores liberan solamente la memoria asignada a GC y te quedaría sin liberar la asignada a EM que tú no conoces. ¿Vale? Los cuatro que hay de diferencia en este caso. Te quedaría sin liberar, pero, insisto, incluso aunque los dos ocupasen lo mismo, esto es comportamiento no definido automáticamente. El estándar además lo dice claro, es comportamiento no definido. Con lo cual, incluso aunque funcione... Es un error que puede en cualquier momento explotarte en la cara. Pero lo digo porque me imagino un vector en el que haya, por ejemplo, varios objetos y luego otro vector de punteros a alguno de esos objetos y ahora un delete mal hecho de uno que está en un vector. Sí. sí. sí. Bueno, te estás poniendo un caso que es un poco pitote, quería decir yo lo, de, lo del vector, pero vamos, te puedes imaginar simplemente que si yo ahí hubiera reservado eh, 12 bytes y... que en realidad no lo podría hacer así, ¿no? Pero vamos, hubiera reservado 12 bytes y 4 y los tuviera uno al lado del otro, se liberan los 12, los 4 están sin liberar, si tú a continuación le pides una reserva de memoria, como estos están sin liberar, aquí no se puede usar la memoria, te la tiene que dar más adelante o te la tiene que dar en otro sitio porque eso sigue estando reservado y queda ahí como perenne, sin apuntar, sin nadie, es un leak, en fin, puede ser desde tan sencillo como un leak que termina no molestando, a cualquier otra cosa por ser no definido, básicamente. ¿Vale? Dime. ¿No lo va a declarar virtual el destructor no soluciona eso. ¿No soluciona el qué? Lo no, Si sí, no, eso lo soluciona al declarar. El declarar al destructor como virtual lo que va a hacer es que este delete llame al destructor de EM, no al de GC. ¿Vale? Porque al ser virtual ya tiene el puntero en la entrada de tabla y ya va a llamar al destructor que toca, al dm que es de lo que hemos creado el objeto. ¿Tú querías preguntar también algo? Sí. por ejemplo, que varios de Cuando ¿sabe cuál es el...? Vale, aquí cuando haces delete, exactamente igual que cuando llamas a cualquier función, porque esto llama a la función destructor, el método. Es llamar a un método, no más que otra cosa. ¿Vale? El liberar la memoria y llamar al método. Entonces, liberar la memoria necesita saber el tipo, que es por lo que se liberan 12 o 16. Porque si yo creo que soy de tipo GC, libero 12 y no 16. ¿Vale? Porque eso depende del tipo. Y llamar al método requiere que el método sea virtual para que tú llames a través del puntero en vez de llamar al de la clase base. Eso es lo que hace aquí. Y lo hace porque cuando lo hemos creado, hemos creado un EM. Al crearlo es cuando se crea el puntero a lo que es la V-table. Por tanto, ese puntero a la V-table siempre apunta al correcto, a un EM que es de lo que hemos creado el objeto. Aunque tú luego apuntes desde un, desde un puntero de la jerarquía superior, o de dos o de tres, da igual, porque tú siempre obtienes el puntero a la tabla virtual en el momento en que te creas. Porque es cuando te creas como el objeto que eres. No te puedes crear como un EM... Creándote como un GC, te creas como un EM. ¿Vale? Más dudas. Entonces, para llamar a la clase hijo, ¿qué que hacer? No, para llamar a la clase hijo no tienes que hacer nada. Quiero decir, si llamas a alguno de los métodos de la interfaz, se llama automáticamente al correcto, al del tipo que eres. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo ahora tuviera varios game context, que podría tener varios en la misma aplicación. Lo mismo que. Esto que lo hemos hecho aquí para nuestro Entity Manager, esto es lo que deberíais hacer si tenéis una jerarquía con tipos de entidad, por ejemplo. Yo tengo una entidad y de ahí derivo player y de ahí derivo tanque, de ahí derivo eh, puerta, lo que quiera. Tengo distintos tipos de entidad. Todas implementan la interfaz de entity y yo luego con un for recorro, por ejemplo, para llamar a update y se llamará al update de la entidad que eres. Básicamente, no se va a llamar al del padre. Porque es lo mismo que pasa aquí, tú te creas como tanque, o te creas como player, o te creas como lo que sea, se apunta a ti como entity, y como tienes la vtable, table cuando tú recorres los punteros a entity, vas llamando update, y se llama el update de tanque, el update de player, el update del que sea. El que cada uno es. ¿Y si necesitas alguna variable que, que tenga la clase padre? ¿eh? ¿Alguna variable que qué? Sí, sí, a si la clase de equipada no tiene alguna variable que no tiene la clase... Ah, vale, tú lo que quieres decir es tengo un método que solo tiene el hijo o una variable que solo tiene el hijo a la que quiero acceder, pero tengo un puntero a clase padre. A ver, en principio, con el puntero a la clase padre no puedes porque eres de tipo padre, ahí es donde tiene sentido el dynamic cast, pero, insisto, hoy en día se suele decir que si tú necesitas usar dynamic cast es que tienes un fallo de diseño. ¿Vale? Salvo, salvo casos muy particulares... Deberías, antes que usar Dynamic Cast, que puedes usarlo, no hay problema, está para eso, revisar tu diseño primero, por si acaso, que es más probable que tengas un error de diseño, a que necesites Dynamic Cast. Como ya os digo, además, en un juego particularmente Dynamic Cast no es muy interesante. Hay formas que sí que se conocen, como el, el patrón CRTP, por ejemplo, que ya os lo contaré otro día, que sirven para hacer herencia estática, en lugar de herencia dinámica, como es esto de aquí. Y luego poder hacer los cambios, las conversiones entre tipos, de forma estática, con Static Cast. ¿Vale? Que eso no introduce coste en tiempo de ejecución. ¿Vale? El CRTP, si queréis buscarlo, se llama Curiously Recurring Template Pattern. ¿Vale? El curiosamente recurriente patrón de, de templates, ¿vale? CRTP. Dime. Si sea, un comite que es la clase Wallet y tienes ahora mismo el ITMAN, pero podría tener el rádio. Sea, las... Si tú, por ejemplo, tienes dos hijos y la clase padre, realmente abstracta, tú podrías decir yo voy a hacer un dinamitar de, a este hijo Entonces, si me devuelve un null pointer sé que es el otro sí. y, si, y si me devuelve un pointer pues sé que es el hijo vale. si tengo más, más hijos sí. tengo que estar haciendo un de cada uno vale, el... o sea tu pregunta para resumir es ahora tengo mi jerarquía que decía de entidades de antes y tengo un entity y tengo un tanque una puerta, un player y un goblin y ahora resulta que yo quiero saber de qué tipo es un entity que a mí me dan, y no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Hago un recorrido por todos los tipos haciendo dynamic cast, que además, como eso es más complicado, lo que me haré es un if dynamic cast a goblin distinto de null pointer es un goblin, if, el se if dynamic cast a eh, player es un player, el se if dynamic cast a... Si antes les decía a ellos que usar dynamic cast ya es lo que se suele llamar en se suele llamar un code smell, ¿vale?, algo que no deberías de tener en tu código, esto es peor, ¿vale? O sea, técnicamente mejor rediseña para que no tengas que hacer eso. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero tiene un coste muy grande y además el código que te va a salir es espagueti, o sea que no es lo apropiado. Habitualmente no es lo apropiado y deberías plantearte rehacer tu diseño, ¿Alguna cosilla más? Si no tenéis más dudas, creo que por hoy hemos visto bastante, ¿vale? Esto me, me interesaba verlo en particular. Quiero que tengáis claro desde ahora, a ver, que terminamos. Quiero que tengáis claro desde ahora que esto es lo que tenéis que hacer siempre que queráis separar el acceso a cosas de estar acoplado con algo. El separar la implementación de la interfaz, y que esto particularmente es lo que os llevo diciendo desde el principio que estáis haciendo mal con las fachadas, porque una fachada tiene que ser una interfaz, pero todos estáis pasando cosas que son propias de IRLICH hacia afuera y por tanto estáis acoplándoos con IRLICH, lo cual significa que estáis no separando interfaz de implementación. vale Una fachada tiene que ser una interfaz pura y exclusiva. Y si la fachada tiene que devolver un nodo, por ejemplo, os estáis devolviendo nodos escena de Irlich o similares, si tú devuelves desde la interfaz un nodo escena de Irlich hacia afuera, ya te estás acoplando con nodo escena. No puedes devolver un nodo escena. Tendrías que hacer otra abstracción de nodo escena para devolver tu interfaz de acceso a nodos, que pueden ser nodo escena o cualquier otra cosa. ¿Vale? Esto tenéis que aplicarlo siempre que queráis separar interfaz de implementación y particularmente en las fachadas, esto es especialmente complicado si la fachada es de un motor como Ehrlich que devuelve muchos tipos de objeto porque tenéis que abstraer las interfaces de todos. No podéis devolver objetos de Ehrlich al que lo usa porque entonces ya está acoplado con Ehrlich.